Me encuentro en malestar. Oh, oh. Mi sistema anestesia. Oh, oh. Rolando con todo el bando saca para rebote se pincheta. Sentí todo mi cuerpo relajado. Los ojos chiquititos y rojos están notando. Así es como ando. Sabes que soy bien borracho, te marihuana mi grifo. Tira, con cannabis activa, la metanfetamina se me olvida y al y risa. Le sigo fumando, no bajo, más que deporte es mi trabajo. Quemando todo el calendario, desde temprano no tengo horario. El gallo se consume y mi mente enseguida vuela. Tan humo que me entume, pero hace que nada duela. Lo forjo en la sala, pero sé quema hay afuera. Los ojos chiquititos y nublada lata tema la pista, el puta sonando en la pista, de Guanajuato a Juventino, la cargo en papel de revista, la clavo en los huevos y llega la chota, puro loco a ti borracho es la flota se nota, lo brinco en los ojos, hay hierba y hachiz a era en la calle rayón, toda la flota caigará al cantón, el psycho se rifa bailando un combión, ponernos bien locos es la misión, súbete se que te encanta volar, vamos para arriba y no pienso bajar, mi bajo me Viva Guanajuato, ral mexicano en el puto aparato La casa está llena de envases de guama, rimas con clases muy alta la gama La tierra de brujos sonando allá afuera, cierra la boca, lo haré si pudieras Los de mi estilo siempre queman rama, por eso tú ves la ventana cerrada Los de mi estilo siempre queman rama, por eso tú ves a la banda tizada A huevo perros, juventinos, rosas y Guanajuato, capital, ya se la saben, mi estilo, el cuarto del pánico Se siente el peligro en las calles y escucharte, algo el mejor que te calles, mi estilo cuarto del pánico rompen bocinas con letras reales Aquí si se vive tiramos graffiti chingo de taggers de ilegales Te roban toda la cartera, mejor ponte pues verga con los estatales Cometino Rosa retumbando en Guanajuato La vida no vale nada por eso la disfrutamos Muchos perros envidiosos ya están queridos tumbarnos Pero nunca pasa nada hasta la fecha la rifamos A huevo perro Caja perro siempre me motiva, quita copas a la moto y rola la mesa fría, fría del desmadrando y también putas en emilio con los mariachis y unos tragos de tequila Puro pinche mexicano con orgullo, pero morena Bendiciones para la raza que se la rifa, fuera puro Verde, blanco y rojo, color de mi bandera Todos levanten la mano, mi guanda con de cima escena Fumo THC, ando con Karuei, ando con mis homies. Siete, en cabina, everyday. Tengo un equipo dispuesto a lo mismo. Ese es un vicio, un gallo por camino. No se equivoquen conmigo, no traemos el mismo filo. Brillo y puerto sencillo. Yo le fumo por los míos, quito los cocos, de camocho, Viendo por los míos, y mi Camacho, me apodo el ratón. Ah, todos vamos a volar. Beber unas chelas para la sed. Me encuentro en malestar ¿no? Mi sistema anestesiado. Oh, oh, rolando con todo el bando, saca para rebote ese pinche tabaco. Oh, mi cuerpo es intoxicado. Oh, saca forja y prende el gas. Yo, oh, la vecina caga el palo, pero vale verga le sigo quemando. Oh, oh.